¿Alguna vez te has preguntado cómo los jóvenes y los adolescentes podemos cambiar el mundo? Ay Nirelli, no mames, ¿qué tenemos que hacer nosotros si el mundo va de mal en peor? Influenciar. Palabrita clave, ¿no? A ver, ¿usas TikTok? Sí. Sí. Sí. Eh, sí. ¿usan YouTube? Sí. Sí. Obvio. Yeah. ¿Facebook? Sí. Sí. Sí. ¿Tienen amigos? Tú sabes que sí. Obvio. Sí. Sí. sí. No. Ah. Chistecito. ¿no? <risa> Influenciar no es solo hacer trins, dar tics en TikTok. YouTube, o mostrar tu diario vivir en Facebook. Podemos participar en la sociedad en muchísimos ámbitos como en la salud, pobreza, delincuencia, violencia, educación, se entiende, pero ¿cómo? En el colegio siempre nos dicen que seremos los siguientes Nicolás Tesla, Albert Einstein, nos dicen que los jóvenes somos el futuro del país. Exacto, por ejemplo, evitar las drogas, el alcohol, eh, primeramente empezando por nosotros, no diciéndole un alto cuando nos vienen a ofrecer drogas, al alcohol, diciendo no, no tomo, gracias, no, no tomo. Y también podemos hacer campañas y hablar con otros jóvenes sobre lo dañino que es consumir estos productos. También podemos realizar ejercicios y como tenemos tan avanzada la tecnología pues, y como la plataforma donde ahorita estás viendo nuestro video eh, así con ahorita, tenemos mucha tecnología entonces podemos crear canales en YouTube, en TikTok, Instagram, volvernos unos influencers e influenciar al mundo. Eh, podemos hacer ejercicios en vivo y sí, en live eh, con nuestros seguidores e influenciarles a cuidar su salud, su higiene, su todo. Y si influenciar a los jóvenes a ser emprendedores, a darles una visión de su futuro y las consecuencias que tiene eh, el estudio, porque para conseguir buenas profesiones, para combatir la educación y, a la, <coughs> y al haber empleo reduciría la pobreza y la gente tendría estudio y con eso ya no habría más familias que, que sufrieran de pobreza. Con, <coughs> con esfuerzo habría más empleo y trabajo en la educación ya que si no hay empleo, no hay padres que brinden una educación. y algunos niños que en esta sociedad eh, no contienen este derecho. Y en la delincuencia podemos pedir más seguridad en los vecindarios para generar mayor actividad durante el día y en la noche y poder tener una observación pasiva de lo que sucede alrededor. En la delincuencia podemos comentar las relaciones sanas, estables y entre niños, adolescentes y adultos evitar peleas y hacer las panas, aprender a pelear, aprender que todos eh, tenemos diferentes. También evitar las drogas es bueno para eh, prevenir la violencia y al haber mucha delincuencia también se reduce la violencia. Y pilas con lo que los jóvenes tienen en Internet. Y en la educación tenemos que esforzarnos más para conseguir nuestros sueños y metas de lo que queramos ser de grandes y ser buenos estudiantes y tener buenas notas. Todo es un ciclo. Con educación de calidad hay oportunidades de empleo. Al haber empleo reduciría la pobreza. Con personas preparadas no solo hay menos pobreza, sino también hay muchas más oportunidades para las nuevas generaciones poder educarse y prepararse mejor y así la sociedad vaya cambiando poco a poco. Y la delincuencia también, esta va reduciendo a no existir tanta violencia y al haber más empleo, que he dicho que la mayoría de cabezas de hogar roban o buscan dinero de su mala manera para alimentar a los suyos. Eh, al todos estar bien se preocupan por cuidarse a sí mismo y a los demás. Y su salud va mejorando, va abandonando los vicios y todo lo que hace daño. Así que sí, metamos de esfuerzo, ganas. Colaboremos con nuestro eh, grano de arena para hacer una mejor sociedad. Porque los jóvenes somos el futuro del país y el cambio. Es todo correcto. Todo eso es correcto, chicas. Eh, pero como vimos, eh, prepararnos y estudiar bastante es la mejor manera para cambiar el mundo. Eh. Desde ahora, y obvio usar las TICs, la tecnología para llegar a más personas y jóvenes en todo el mundo, pero bueno, tenemos que estudiar primero Ahorita lo mejor que podemos hacer es estudiar ¿no? Eh, Pero no debemos olvidarnos de los valores y hablar en casa sobre estos temas que nos ayudan mucho Únete al cambio Influencemos, participemos en la sociedad Y seamos mejores cada día esto fue El Poder de la Juventud, si te gustó el video no olvides darle like y dejarnos tu comentario de cómo portarías en la sociedad eh, siendo joven o adolescente. Hasta luego.